Hola, soy Carlota, de ONIAD. Parece lógico pensar que si has conseguido 100 clics en tus campañas de publicidad, tendrás 100 visitas que provengan de ONIAD. Sin embargo, es muy habitual que se produzcan discrepancias entre el número de clics y el de visitas. Te explico por qué en 4 sencillos pasos. 1. ¿Qué es un clic y qué es una visita? 2. ¿Qué produce la discrepancia? 3. ¿Cuánto es un nivel normal de discrepancia? Y 4. ¿Cómo reducirlas? Si estamos listos, ¡vamos allá! En primer lugar, tienes que tener muy claros los conceptos. Clic se produce cuando un usuario pincha en tu anuncio y visita es la llegada real del usuario a tu página web. A primera vista parecen el mismo concepto, pero no es así. Entre un clic y una visita pueden pasar muchas cosas, por eso no todos los usuarios que hacen clic en tus anuncios llegan a tu página web. Esto hace que el número de clics y el de visitas no siempre coincidan. ¿Por qué no coinciden? ¿Qué causa la discrepancia? La principal razón de que no coincidan son los clics involuntarios. Seguro que te ha pasado alguna vez que navegando por una página web has hecho clic en un anuncio sin querer, ¿a que sí? A mí me ha pasado muchísimas veces. Sobre todo cuando estoy mirando algo desde el móvil hay un anuncio que me molesta y en vez de cerrarlo hago clic. O cuando estoy haciendo scroll que en vez de arrastrarlo lo abro. Incluso al ir a abrir una noticia mientras todavía se están cargando las cosas de la web. En resumen, una discrepancia se produce cuando la visita se interrumpe tan rápidamente que no da tiempo a cargar a Google Analytics. Por eso, la discrepancia suele darse en anuncios en formato imagen, vídeo o redes sociales más que en publicidad en buscadores. Otras causas de la discrepancia pueden ser tiempos de carga. Si tu página web tarda demasiado en cargar, es probable que los usuarios la abandonen, hay estudios que respaldan que el 53% de los usuarios que visitan una página web desde el móvil la abandonan si tarda más de 3 segundos en cargar. Las redirecciones. Su uso puede hacer que se retrase demasiado la carga e incluso que Google Analytics pierda el rastro de dónde proviene el tráfico. Y por último, los problemas de configuración de Google Analytics, como por ejemplo usar incorrectamente el etiquetado UTM o los filtros. Entonces, ¿cuánta discrepancia pueden tener mis anuncios? Si tus anuncios tienen una discrepancia del 30% más o menos, es una buena medida. Tienes que tener en cuenta que la discrepancia varía mucho en función de los objetivos de tu campaña, ya que cuanto más amplia sea la segmentación, más amplio es el margen de mejora. Si quieres conseguir mucho tráfico a un precio muy económico, es probable que el porcentaje de discrepancia sea algo mayor. Mientras que si orientas tu campaña a un público que, por ejemplo, ya ha visitado tu página web, como el caso de retargeting, el porcentaje de discrepancia será mucho más reducido. Como ves, no podemos evitar la discrepancia completamente, lo que sí que tenemos que hacer es tenerla bajo control. Esto nos lleva a hablar del último concepto, cómo reducir la discrepancia. 1. Localiza los dominios con más discrepancia y ponlos en pausa. 2. Identifica si hay algún anuncio que te esté dando problemas. Esto ocurre sobre todo con los formatos para móvil 320x100 y 320x50 píxeles. Los medios suelen ponerlos en posiciones un poco más molestas y los usuarios hacen clic sin querer. Y 3. Mantente atento al tráfico móvil. En Google Analytics es posible distinguir el tráfico en función del dispositivo y saber si es mejor o peor. Si hay una diferencia muy grande, te recomiendo que excluyas los smartphones de la segmentación de tu campaña. No obstante, ten en cuenta que esto puede limitar mucho el alcance de la misma. Y consejo extra. Cuidado con la sobreoptimización de tus campañas. Asegúrate de que tienes suficientes clics y visitas para tomar decisiones. Es recomendable que tengas al menos 20 clics en un dominio antes de descartarlo. Y recuerda, si tienes cualquier pregunta o quieres ampliar información, contacta con nosotros porque estamos aquí para lo que necesites.